Caballero, ¿usted cree que sea verdad el caso Bugatti de que le quemaron el carro al alfa? Ellos se oye mucha controversia de que, que hay mucha gente que dice que es mentira. ¿Tú me entiendes? Pero no sé, no en realidad yo no, yo mismo no sé. ¿Tú crees que sea mediante? Yo creo que es mediante, sí. Para pa buscar sonido. Pa, pa buscar el famo, eso es para pa buscar pa el sonido, famo. viejo. Eso es para buscar sonido. Pa ¿Tú buscar me famo, entiendes? Sí. ¿Y usted qué te piensa de eso? Eh, eso, eso es para buscar vaina, chechi y vaina para que suene más otra vez. ¿Tú crees que viene un... Con el mayor por ahí, cuando viene a ver, y yo están de dedicaciones que mediante que le queman el carro. No, eso cuando viene a ver, fue que ellos mismos que lo mandaron a quemar para, para decir eso que lo quemaron. Seguro. Para decir eso? seguro, vuelve y se lo da. Porque imagínate Miami, no ellos solo dando una vez ni que lo quemen los carros. Gracias, gracias. Y usted qué opina, te cree que fue verdad que le quemaron el carro al la... al. Bueno, tú sabes que en las redes sociales se está viviendo ahora mismo de los esto y lo otro. Ayman ellos mismos mismo su lío, cuando viene a ver su es tramado porque sí. todo el mundo dice para pa, atraer más al público. Uh -huh. ¿Tú entiendes? Porque el público lo que le encanta es la checha, la checha, ¿entiendes? Le encanta la checha, pero sea o no sea, si es, yo no lo encuentro mal. Porque él trabajó por eso, él trabajó sí. por eso y él se ganó eso. ¿Tú entiendes? Y así es la vida. ¿Tú no crees que sea un para pa, pa darle promo a un tema? nuevo? No, yo no puedo decir que sea o no sea, ¿entiendes? Pero si es verdad, no es justo, porque eso solo ganó él. Sí. Pero ya se está viviendo en las redes sociales, se está viviendo de la mala fe, eh, de los líos, porque con los líos yo ganan su cuarto. Claro. entiende claro. Y nada más tengo que decir claro, eso. También. Gracias. ¿Y usted qué opina? ¿Usted cree que sea verdad lo del carro? Para mí, hay un que... <risa> No le interesa. Nunca. <risa> Ahí yo le voy a decir algo, eso tiene que ser mediante, porque cuando usted está adelante y adelante todo el mundo le tira, no bulto. ¿Usted cree que es un mediante eso? Que eso no es, para que un carro es que eso no es fácil, eso, como un Bugatti. Que no. Es un mediante. Para engañar a la gente y hacerle bulto a él. Y adelante adelante de todo esto. Yo le voy a decir algo. Mucha envidia hay. Ajá. Entonces, para usted <coughs> difamar a otra persona, tiene que tener testimonio de que y alfa dijo y, y aclaró quién fue que mandó a quemar su carro y que si le pasaba algo que era responsable de lo que le pasara porque antes de eso le habían tiroteado Ajá. el carro y don Miguel yo lo oí que dijo que a Alfa que se mude para su país que aquí sí está seguro, que Miami no está seguro. Pero, vamos a darle para adelante a esto. ¿Tú crees que fue verdad, que eso no es mediante? Eso no es mediante. Para mí fue que mandaron a darle para abajo, porque no fue como al monstruo que le dieron los tiros, fue verdad o fue mentira, que se tuvo que ir del país y mudarse para Miami. Se tuvo que ir le envía hiciste demasiado para el que tiene. Gracias, gracias. Está todo, hermano. ¿Usted cree, caballero, que sea verdad eso del caso Bugatti, de que le quemaron el carro al, al carro El Alfa, el Bugatti? Bueno, ellos hay muchas ideas que representan la fama de él al nivel del género urbano. Sucede casos caso que él quiere implicar a gente, pero debe de haber un motivo de cómo es... Pero y lo que es el bulto en las redes y vaina, porque nada más un solo ámbito de sus redes le da hasta 100 mil dólares mensuales. Entonces, tiene que suceder algo. Ahora que la fiscalía, el gobierno de la justicia de Miami, que se entere de eso, entonces, para ver. Porque pues, dime, el Roy Roy el pichado también. Y se está hablando de que un tipo lo amenazó porque obligatoriamente quería que grabara con el, con el, mayor. el mayor. Entonces, el mayor en Instagram. Después que le pasó eso, le pidió como una razón, porque él, ellos ya son amigos, pero con un terror ahora, tú ves. Ese tipo tiene una fama demasiado fea en Miami, pero no estoy opinando y ni las redes tampoco de que sea él. Pero para mí es que él quiere volumen, volumen, ve. ¿Tú crees que es sonido, es sonido? Es sonido, lo de él. Todo es 50-50, ve. Yeah. Todo es. Gracias, gracias. Yeah. No, no. ¿Es sonido? Es sonido, es sonido. ¿Por qué tú crees que es el sonido? Para buscar y vivo, para buscar y vivo. <risa> ¿Tú crees que viene un tema con el mayor la otra semana? ¿eh? Algo así, algo así. Alfa o es, o es de verdad? Claro que de verdad, maní. Si va a ser el sonido, dime tú. Este lo es el loco tiene 50 mil para comprar a Bugatti, viejo. ¿Cómo va a ser sonido? Si no sonido, viejo, eso es de verdad para hacerle daño a él. ¿Entiendes? Porque viene de abajo, manín, y Quiere venir a apoyo de todo el mundo. Para que suban también igual que él. Le llega. Eso es lo que está pasando en realidad. Pero ¿Tú mama. crees que lo quieren matar al alfa. Claro, vieja, porque está llegando donde nadie ha podido llegar y de lo de aquí, ¿me entiendes? Los boricos eran los boricos que estaban rompiendo. Ahora somos otros dominicanos, papá, ni dembow, Porque eso es lo que te están dando en la calle, viejo, de viejo. No hay para nadie. Gracias, gracias. Sea verdad Lo del caso Bugatti que le hayan quemado el carro al alfa, ¿tú crees que sea verdad que le llegaron? Bueno, para mí, para mí, para mí, en verdad, yo creo que eso es marketing hasta que salga la luz a la verdad, tú ves. ¿Por qué tú crees que sea marketing? Porque es que los capitaleños viven de eso, ellos son habilidosos y picos, por eso es que están donde tanto y y Y My Life, porque Life es un tipo impuesto a que más Lamborghini en video, segundeado, Dime, dais tres mil dólares para que te hagan un Bugatti de falso y te lo quemen, es lo mismo. Verdad, y ahí está acostumbrado a hacer eso. Claro. Todo eso tiene que ser mediante, cuando viene no a ver un featuring con el mayor. Eso puede ser, eso es lo que yo pienso en el fondo, que eso ahorita viene un tema con el mayor, pero para mí eso no fue la mejor idea de un marketing. O sea que si sale así, se trayó el alfa marca. Sí, porque está chueco, en verdad. Bien, señores, ahí está la opinión de la gente: unos a favor y otros en contra. La gente opinando de si es verdad la quema del carro del Bugatti del alfa o si es sonido. Para los osobrosos, Angel Izaldo reportando. Vamos allá.